Buen día per pràmigues pràmigs i amics i una volta més a la Represa, un programa de trellat. Com totes les setmanes, ho hem portat un programa molt especial i de Mundo no només tenim un programa molt especial, sinó que hem dotat dos convidats d'allò més especials. Hola, sóc Vicente Vidal, sóc historiador i vaig nascher en l'any 1979 a la ciutat de València. Hola, sóc José Ignacio Casar, sóc arquitecte i besnet de Ignacio Pinazo nice a Madrid en 1956. Muchas gracias a todos por haber respondido a la crida de nuestro programa y muchas gracias también no, por participar en este programa tan especial, que será un programa especial de una hora dedicado a la figura de Ignacio Pinazo y Camarlenc, el famoso pintor. Uh -huh. eh, una cosa que podrías optar a un mejor de este programa es saber cómo te tu Vicent, no, que eres medievalista y no estarías a lo mejor especializado en historia del arte. Sí, eh, la verdad es que yo arribé a Ignacio Pinazo a través de, de la Megua Besanta. Eh, divulgadora, llamo eh, muchos los historiadores, historiadores del arte en concreto, que se han dedicado a la figura de, de Pinazo, por ejemplo, Manuel González Martilla desde comenzamientos de Selevint, o posteriormente Salvador Aldana, eh, Vicente Aguilera Cerni, o más recientemente el mayor especialista en Pinazo es eh, Francisco Javier Pérez Rojas. El que pasa es que en, en la tasca que duc yo antes de, de divulgación de la historia valenciana, en uno de los artículos que vais a ver, que es dedicaba a Ignacio Pinazo, Vais a bona parte bonaparte de la bibliografía dedicada a él, y ya vos vais a ver un artículo de divulgación que va a tindre cierta repercusión y cierta difusión. Y supongo que, por eso me convidad porque va a arribar a molta gente. Un artículo muy interesante no? que era sobre la. Precisamente, no? el, el título posaba el, el accent no? en la obsesión por la belleza, si no me recuerdo malamente, de, de este pintor. Sí, correcto. La verdad es que cuando eh, John Bach em acostara a la figura de Pinazo, eh, no lo conocía apenas, eh, pero a mí era un gran desconegut. Y el que me em va a optar y me em va em a agradar más de la segua figura era la segua, digamos, eh, pureza artística. Es decir, eh, mientras que al autores a lo mejor buscaba más la fama o buscaba más los gustos de, de la gente. Y tenía un doble pero una banda eh, tenía unos cuadres mes de gusto popular, pero per una otra banda siempre buscaba cómo trasladar la belleza artística a sus cuadres eh, a través de, de, de la innovación y a través también de, de buscar quina es la manera de, de trasladar esa belleza a la pintura. Y a mes a mes, y sorprendía mol, digamos, muy seriosamente. Eh, Por ejemplo, es famoso que cuando iba a tener cierta repercusión a nivel estatal, eh, va a entrar en la Real Academia de Bellas Artes de, de San Carlos de Valencia eh, y va, va a hacer el segundo discurso de, de entrada en la academia, una, un discurso que es día eh, de la ignorancia en el arte y de la ignorancia en el arte, que va a ser en 1899, va a ser un discurso molford porque ahí hablaba de, de, de la mercantilización del arte, de cómo los pintores o los artistas buscaban no, no tanto eh, eso, la, la, la belleza artística con trasladar eh, el, el arte a ese suyas obras, sino buscaban más, eh, la fama. Y ahí va a buscar tan, tanta y yo que fin si es va, es va acabar retirant un poc, eh, a acabar retirando un poco, así algo de ella, apartado un poco de la sociedad valenciana, buscando la, la verdad en el arte conforme ahí lo entendía. Mm -hmm. Podrían decirnos también que esta, entre cometas, no mercantilización del arte, eh, que ha tenido varias consecuencias, ¿no? La primera de ellas es que precisamente la casa Musa Opinazo esté formada por tesis y sobres que ell no va a conseguir. De, para venderles o de manera, digamos, alimenticia, sino que les va a conseguir simplemente el arte. Claro, las que concibe, como ha dicho Vicent muy bien, pues para trabajar para, en esa búsqueda de la belleza, pero también para investigar. Es decir, es una persona que está constantemente investigando con todos los supuestos plásticos que se le van ocurriendo los que va trabajando y probablemente cuando alcanza alguno de ellos es donde él deja el, el cuadro concreto es decir, y ya enseguida lo dice es decir, yo no, no, no soy doy el fruto de mi tiempo, no soy oportunista ¿no? es decir, que una vez que ha encontrado un un recurso pictórico, investiga, lo desarrolla y automáticamente cambia. Por eso muchas veces eh, es difícil hilar eh, hilos de continuidad en, en su trayectoria, porque son caminos que empiezan y que una vez que, que, que salta el río, que salta el puente, que descubre el puente, pues automáticamente ya dice, ya este camino ya está hecho, ya está trazado, voy a investigar por otro lado. ¿no? Y toda esa obra afortunadamente se acumula en la, en la Casa Museo y luego pues producto de un cierto una cierta pues gracia de la historia pues se ha mantenido prácticamente unida hasta hasta hoy en día ¿no? el eh, pinazo tiene dos hijos el, el mayor muere en 1933 creo recordar las hijas de José Pinazo Martínez da la impresión de que no sienten el, no comprenden la, la importancia del arte de Pinazo y el otro hijo, el menor, que es mi abuelo Ignacio Pinazo es el que conserva pues, la casa familiar y todo el legado de Pinazo camarlenc mi abuelo tiene una sola hija y mi, mi, mi, mi, esa hija es mi madre y somos dos hermanos ¿no? o sea que hasta ahora ha llegado todo pues, bueno, pues con mucho esfuerzo y con mucho tesón pero ha llegado todo casi prácticamente conjunto, ¿no? Es decir, bueno, si sí han salido el IBAM, ha salido el Museo de Bellas Artes de la Casa, pero en cualquier caso, pues todo su fondo documental, todos sus escritos, sus fotografías, la mayor parte de su producción plástica que no vende, pues está conservada en, en la Casa Museo de BODELLA. ¿no? Uh -huh. Me sentaban hablar de la biografía de Ignacio Pinazo, ¿no? Porque obviamente hablaremos de introducir a nuestro artista al oyente, eh, pero ya que estén hablando así no también de la pureza del arte conceut como arte y no como como mercantilización Podría ser a lo mejor a sol el que fasa que la obra de Pinazo a lo mejor entiendes lo que sería el mercado, el mercadar no esté a a lo mejor tan valorada como sí que pueda estar per la crítica o que finalizado el Espinacote que es que avance más ¿no? Eh, la Diputación de Valencia tenemos per beques, que ya por el mes no, pero va a trabajar en los beques de, de la Diputación o el, eh, el movimiento tiene alguna obra si no me equivoco, ¿no? El hemos dado piezas presupuestos y el IBAM. Eh, puede ser que no haya en valorat como toca el legat o yo creo que es un poco la diferencia entre valor y precio, ¿no? es decir, que, que el problema está en que el, el precio no es alto y muchas veces acostumbramos a valorar las cosas por el precio y no por el valor que realmente, que realmente tienen. ¿no? Entonces, eh, Pinazo renuncia deliberadamente a hacer obra de gran formato, es decir, él lo dice, y dice es que lo que cabe en una tabla de 15 por 10, pues realmente no necesito dibujo, pintarlo en uno y medio por 100, porque si ya he dicho lo que quería decir, ¿para qué aumentar ese, ese formato? Me interesa seguir investigando en otras cosas, ¿no? Y eso es lo que hace que esos cuadros, ese concepto de lo inacabado y lo acabado, que ya pues yo creo que Aguilera Cerni lo deja muy claro muy claramente definido ya hacia 1984, pues también incide precisamente en que la obra de Pinazo la gente diga, es que no está acabada, es que le falta la mano, es que no quería pintar la mano de la, de la chica que estaba tocando la guitarra, es decir, que es que le daba igual, él estaba buscando otro tipo de expresión. ¿no? Y eso, pues muchas veces en un mercado que lo que busca es una obra estrictamente pues, para embellecer, entre comillas y con toda la, la dureza de la palabra, un comedor o un salón de actos o un estar un de una familia, pues realmente eh, Pinazo no entra por ahí. Él no está jugando a ese tipo de, de juegos, ¿no? Porque cuando lo hace, es decir, cuando pinta los grandes retratos de la burguesía valenciana, pues la burguesía se los paga, se los paga bien, se los paga encantado. Es decir, que, que hay como dos... Sin que eso signifique que esa obra que hace para la gran burguesía o esa obra de encargo no tenga muchísimas cualidades plásticas, plásticas que también, pero eh, no es la obra que queda al alcance del público, no es la obra que está en, en venta normalmente en el, en el comercio del arte. ¿no? MSI también en, en la cegua matricia época, los de generación, eh, que sabían de, de la cegua genialidad, la animaban a entrar en los canales de. De mercantilización del arte, de ganar a Madrid. Madrid, ahí había artistas valencianos, estaba Vellura, estaba Sorolla, que intentaban hacer carrera, digamos, en el blog principal de España, se podía hacer carrera artística. Y ahí renuncia y yo él, él iba a ser eh, profesor de la Escuela de Arte y Oficios de Madrid, pero ahí simplemente anaba a donar clases y después se entornaba, se entornaba a retiro de godilla que era una y experimentaba, una y buscaba esa belleza artística y esa experimentación artística. Y recuerdo que incluso, perdona, que te, eh, pero que incluso en, en algún momento, pues me parece que hay una anécdota como que se inventa hasta una hasta un esguince en la muñeca para retrasar el, el comienzo de curso desde octubre hasta noviembre o diciembre, o sea, que iba siempre intentando esquivar esa, esa obligación de, de desplazamiento a Madrid, ¿no? Hemos pues claro eso, efectivamente fa que el, el seus coetanis y después también la crítica posterior digamos que no no reconequen tant com por ser amb una análisis acurada y tranquila val y i, i esmeré y yo creo que también una de las ventajas del de la empinazo es recuperar y se te perdut, perdido eh, pues toca la figura de Ignacio pinazo mm -hmm. dignos, tenemos celebrante la empinazo es en es 2007 eh, se cumplió el centenario de la suya mort. Y también, una otra cosa que me es lo hago que ella estaba en Godella, no en el Subretir, se dedicaba a pintar a le Bellía, pero realmente eh, Ignacio Pinazo no es de Godella. Él no, es del, del barrio de Sagún. Del, del carrer de Sagún. ¿no? Sí, sí. No, históricamente de Morvedre. <laughs> de, Morbedre, del de, segund, el de segund, ¿no? Y el otro día, precisamente, que, que entrevistaba a, a Tony Sabater eh, en el Sub Libre Ciudad de Campanas ella explica un, una anécdota que yo no conocía, que es que en el barrio de Morvedre ya eh, mucha tradición artística entre cometes porque en el tres siglos de siglo 20 eh, Anishit no no me espinazo sino también el bailarín francés Miralles que no es no es conocido, pero sí que va a ser un gran bailarín en la su época va a morir a París mm -hmm. va a tener una carrera internacional importante y después ya en el siglo 20 con Piquer es del del Carrer Rualla mm -hmm. Y después Nino Bravo, que es de, era de Yolo Malferit, pero en realidad a los dos años, ya la familia va a venir de Valencia y va a vivir de lluvia, a carrer visitas y yo. Y cuando va a comenzar a cantar en Les, en les Falles, en Les de era en el barrio de Morvedre. Y también Pinazo, molabanse, Millán Segledeno, van a nacer en el, en el barrio de Morvedre. De hecho, el, uno de los primeros cuadros que, que pinta él, que es Santa Mónica dando limosna a los, a los pobres, es un encargo del, del párroco de Santa Mónica. Pero cuando hace Pinazo el cuadro, que es un cuadro de tres... 370 por un 80, es un, cuadro de, es un cuadro de altar. El cura lo recibe y dice que no le gusta. Y la tradición dice que es que el Santa Mónica parecía una mujer y los pobres parecían pobres de verdad. ¿no? Y rechaza el cuadro. Y eh, Pinazos lo lleva a Barcelona dos años después, se lo compra el Museo Municipal de Barcelona y ese museo luego se integra en el MENAC, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y va a venir precisamente para la exposición de, de octubre que se celebra en el Museo de Bellas Artes. O sea que es un cuadro que... Bueno, pues yo lo he conocido recientemente cuando he viajado al, al Menaca a verlo y del que no se tiene ninguna ninguna noticia en Valencia ¿no? pero en fin era un poco la enlazar ¿no? con la vinculación de Pinazo con, con su barrio ¿no? con Santa Mónica con yo, el Sagunt a mí ahora que también pero per un encargo federal en Pinazo estoy investigando un poco la vida de, de Pinazo eh, Por si puede entrar alguna cosa más de del seu inisis y de la segunda vinculación a la ciudad de Valencia y al, a la intelectualidad de la época he visto que el, el, el Congrón Pinazo es aragonés, eh, provee de, digamos, la, la que actualmente es la provincia de Terol, y ya en el siglo XIII eh, son gente eh, afincada en la pobla de San Miquel, en el Racoda de Mus, y por tanto es que en el momento en que se desplacen a la ciudad de Valencia vayan a parar al barrio de Morvedre, que es la Par nord, que es por de fet, el, la, en front de las torres de Serranos que, es, que es la por donde entraban vos te, toda lógica el Camarlén ya ja sí que es un cognom Valencia que en teoría habría de indicar que ya algún pasar caballeresco o, no, o nobiliario, porque el Camarlenc es quien cuida la cámara del, del rey, es un curial del de escorts. No sé yo si no no va a haber algún alguna bamba, no. simplemente un mal nom que va acabar com a acabar como con nom materno. Mm -hmm. Si volvemos a hacer un repaso cronológico de la trayectoria de Ignacio, Pignacio y Camarlenc, que naixen, como un beudito, no? carrer Segundo, barrio de Morvedre en esa época y en Cara, en 1849, el 11 de enero de 1849, no, ¿no? y es una persona de una, es el segundo de cinco hermanos, los oficios, los padres, pues creo que me parece que el padre era el parcatero, era gente muy humilde hay una... Pinazo lo dice en dos ocasiones y de manera distinta que del sobreparto del, del quinto hermano, en otras ocasiones dice que de un cólera pero que la madre muere ¿no? y el padre vuelve a casar, se añaden dos hijos al matrimonio y en 1865 hay otro cólera y ahí sí que fallecen el padre y la madre, ¿no? es decir que Pinazo en ese momento pues está trabajando había empezado a ir a la escuela pero tiene que dejar la escuela para seguir trabajando, trabaja ya con 8 o años el chaval trabaja para, para ayudar al, al sostén de la familia y lo que hace es empezar a ir por las noches a algún tipo de, de formación. ¿no? Y luego va pasando por distintos oficios, pinta azulejos, es dorador, también trabaja en algún, me parece que en un, de hornero, ¿no? uh -huh. de ayudante de hornero, hasta que se hace sombrerero. Tiene un amigo sombrerero y eso parece ya que le da una cierta capacidad profesional. Y dice: Bueno, pero ya cuelga las tijeras o deja las tijeras en el cajón y se dedica a a pintar y eso debe ser con 20 años aproximadamente sí, y una de las cuestiones que también va a trobar que no había trobado en la bibliografía previa cuando va a preparar el artículo de divulgación es que el que le va a donar realmente a Pinazo la oportunidad de ser pintor va a ser eh, la Revolución gloriosa que va a ser en 1868... Eh, y a més, el eh, que puedo trobar también, el eh, que he en un artículo posterior, formaba, formaba parte de la Juventud Republicana Federal, decir, también con pertocaría al Sus Origins Humils de, de un, de un artesano de, del Carrer Morvedre, donde formaba parte de aquella gente que, que estaba a favor de, de la República Federal en aquellos momentos. Y el que es FA eh, desde el des gobierno del Estado, de l'Estat y 1869, el primer gobierno eh, de, de, de aquellos momentos. Eh, es donar la libertad de enseñamiento. Que fin, aquel momento, digamos, que tú no podías apuntar si no habías tingut educación reglada, a desopte a la educación. Y ella en 20 años, ahí solo iba a eso, abrir la puerta a apuntarse a la Academia de Bellas Arts y a un curso, claro, suposa que ya tenía una formación autodidáctica, destaca claramente, Access eh, y digamos que ahí acaba de perfeccionar la seua, la seua formación si ya estamos hablando en 1869, 1870 que es cuando comienzan los primeros cuadres precisamente uno de sus primeros cuadres es el Tío Capa que era un sombrerero maestro sombrerero ¿no? maestro... De, maestro sombrerer de, de la fábrica donde trabajaba sí. también del, del su germán de algunos altres y ya a partir de ahí sí que a vincularse al cercles artísticos de la ciudad en 20, 21 años y yo creo que ahí comienza una, una etapa de la seua vida un poco bohemia él intenta primer en 1872 eh, eh, ganar una de las becas de la Diputación Provincial de Valencia, que llavors eren molt i es donaven des de ya vos eres muy importante y se donaban desde Feyapoc de Temps. Eh, era una beca peranar a Roma durante cuatro años. Eh, claro, eso no se podía permitir que no fuera que tinguéramos diners y normalmente esas personas nos es dedicaban al arte. Eh, ya vos, y eh, Winton, también, en 72, no conseguís. Eh, y durante tres 4 años eh, comienza a viajar, eh, va unos meses a Italia, a amb un amb un amigo, a Joan, Joan o Josep Miralles, ahora no recuerdo, también del, del barrio de Morvedo, un otro pintor, allí con María Fortuny, que era, digamos, el principal pintor del de, de, de estado en aquel momento, también con Berna Ferrandis, que es un valenciano también muy importante de, de aquella época, y después ha de tornar a Valencia porque el reclamen para para el servicio militar. Eh, torna a Valencia en 1872, 1873, está sius mesos, eh, acaba el servicio militar y después se en va en una altra mica a, a Barcelona. Pero yo di que eh, en ese en momento mm, comienza a viajar, a, a formarse. que en 1876, que es la segunda beca que dona la, la diputación, cuando han pasado los cuatro años desde 1872, presenta presenta el desembarcamiento de Francés I, eh, I de Francia en el port de Valencia y ya ja guanya y digamos que, que le cambia la vida porque se va cuatro años ya. Ja, a Roma, a mí es peranarse en Roma, es casa, la segua novia de toda la vida del barrio de Morvedre y ya comienza la segua carrera de pintor, digamos, eh, más Oficina, o menos no, con el ¿no? Y hay, hay, hay que añadir también algún viaje a Madrid, uh -huh. porque yo creo que participa en alguna exposición nacional, que no lo tengo demasiado claro, y sobre todo porque cuando pinta el desembarco de Francisco I lo hace inspirándose en el cuadro de las lanzas, es decir, en la rendición de Breda, ¿no? O sea, que es evidente que Pinazo ahí está apostando por Velázquez, interpretando a Velázquez y dejando claro que, que él tiene ya un cierto mundo, ¿no? Es el momento de, de ese autorretrato de 1871 que parece que se va a comer la, la vida por delante, ¿no? Es decir, pero que, que es importante ese aspecto que has señalado de, de vida bohemia, de, de pintor que va captando, ¿no? Y que va eh, succionando todo lo que, todo lo que pilla por el camino, ¿no? Y, y luego, bueno, y cuando, cuando se va a Italia yo creo que es, también son años muy importantes, ¿no? Porque el, el, desde el momento de que se va, me parece que es en el 76, cuando se sí, sí. vuelve a finales del del 80, ¿no? Uh -huh. Él, eh, va a vivir en Roma, pero bueno, pues también va a vivir en... Yo creo que en Venecia me da la impresión de que está en dos ocasiones, porque hay cuadros fechados en épocas en épocas distintas, ¿no? En Roma vive en, en Via Marguta, ¿no? Que es un sitio maravilloso, está cerca de la Piazza del, del Popolo, y es donde los italianos han montado una especie de negocio, que es el negocio del pintor. Eh, europeo que viene a, a estudiar a Roma ¿no? entonces eh, construyen unos grandes edificios que están llenos de talleres y con unas pequeñas habitaciones en la planta baja hay unas academias de dibujo donde se mezclan todos los pintores de todas las nacionalidades europeas y la gente está allí constantemente en una especie de, de magnífico caldo de cultivo pues, conociéndose y representándose unos a otros Pinazo pues, eh, traza relaciones con, con pintores italianos traza relaciones con pintores españoles algunos de ellos permanecerán en en, en Italia, no regresarán, pero bueno, él sí que tiene claro que quiere, que quiere volver a Valencia y, y trabajar aquí. ¿no? Mm -hmm. Sí, antes de entrar a, a la época que ser, no, la más importante, que es el punto de inflexión, que es cuando conseguís la beca de la Diputación de Valencia y podéis en Italia. Con Beudit, Avanz ya tenía sara trayectoria a pinazo y una de las cosas que podrían hablarnos también de sus influencias, ¿no? en esa época eh, Avanz Vizantas parla de Fortuño. Y una de las tres pintores de la época es Rosales. Uh -huh. ¿Podrían hablar también un poco ¿no? de quiénes son las influencias de, de Pinazo en esa, en esa época? Sí, eh, está Rosales, está Fortuny está, y está Francisco Domingo. ¿no? Yo creo que Francisco Domingo es en Valencia el, el pintor de referencia. ¿no? Y, claro, respecto a Rosales y Fortuny, a Rosales no le, no le conoce. ¿no? Pinazo escribe, o escribe esa famosa frase de, en el entierro de Rosales, «El muerto fui yo». Y que luego continúa Y Velázquez no existió Existe en el museo Pero dándole vueltas Y como Pinazo escribe muy mal y con, Mal en el sentido de, la, de, de que su grafía es compleja Y de que la cabeza le funciona Mil kilómetros por delante De lo que va escribiendo Yo creo que realmente él Probablemente lo que quiere decir es que En el entierro de Rosales El muerto fui yo y Velázquez no asistió Porque existe en el museo Es decir que que enseguida eso permite eh, empezar a darnos cuenta de cómo Pinazo valora muchísimo las obras de, de autores eh, contemporáneos, modernos, pero también cómo empieza a enlazar con la tradición de la gran pintura de la gran pintura española, ¿no? incluso de la gran pintura europea. Obviamente no sé si conoce a Holbein en el Prado o si va a conocer a Holbein en Roma, ¿no? pero evidentemente Velázquez, el greco, Goya son sus grandes influencias son sus grandes referentes. ¿no? Cuando Pinazo habla del retrato de Valleu, en el, en el, que está en el Museo de Belles Arts, pues dice que es un retrato absolutamente inquietante, que la figura le produce una absoluta desazón, es decir, que hace una eh, lectura eh, absolutamente subjetiva de la, de las impresiones que le produce la, la obra de, eh, de Goya, más allá de plantear, por ejemplo, de Velázquez no hace ninguna referencia concreta, El sí que incorpora muchísimas de las maneras de pintar pues, las, las luces sesgadas, las luces que van entrando de costado, esas, esas eh, sugerencias de la obra de Velázquez sí que están plenamente, se insertan plenamente en la obra de Pinazo, pero eh, así referencias concretas, pues hay referencias concretas a algún cuadro de Rivera, hay referencias concretas a algún cuadro de, de a ese cuadro de Goya, de Valleu, y que son referencias que él está mamando, de las que él, se está, eh, que él está percibiendo en el museo. Por lo tanto, cabe pensar que su vinculación con la colección de la Real Academia y del museo es una, una vinculación muy fuerte, una vinculación de, de estudio, ¿no? Después una de las cosas que mmm, creo que será importante para la segunda trayectoria mmm, que agafa de, de estas influencias eh, primerenques es eh, que es diu que ell de cómo con eso Fortuna, Fortuna siempre a unas unas cachetes, de 15 sí, sí, centímetros y a vos y va a ver de esa técnica y a partir de aquí momento va a comenzar a dur también para per a pintar al natural que, que andaba bebiendo y de Fed, eh, según se digo, a va a transmetir después también. A, a la generación posterior de artistas valencianos. Y eh, a vos, claro, hecho va a ser un descubrimiento, entre cometas, pero importante y que va a marcar después porque las colecciones de cuadres chicotets, de, de paletes, son, son, son maravillosas. Y a MES también en esta época ya, ja, ya ja has claramente que hay por hacer un cuadro MES academicista, MES al estilo, digamos, popular o popular o, o también de, de, de la gran academia, pero por una otra banda ya ja está prefigurando unos cuadres de, de una modernidad muy grande, que van más capa el impresionismo, es en ser impresionista, porque seguramente ni conéis ni en es la época del impresionismo, eh, y, y, y a vos, ahí ya le acompañará eh, durante toda la su carrera. Sí, yo creo que además el, el tema del impresionismo, es decir, ese es, por ejemplo, esa idea, es impresionista, no es impresionista, es un debate a Mi manera de ver bastante absurdo, en el sentido de que eh, es pensar que solamente hay un impresionismo que pueden hacer en Francia, es decir, no, pues hay impresionismos a la europea, hay un impresionismo en Italia, hay un impresionismo en España, es decir, es un poco el fruto del el fruto del tiempo, no y vuelvo a utilizar unas palabras de yo doy el fruto de mi tiempo, no soy oportunista, palabras de, de Pinazo en ese sentido, él, bueno, pues percibe la realidad de una determinada manera, se da cuenta que la fotografía ha dado un gran avance en la representación de la veracidad y que por lo tanto los pintores tienen que empezar a aportar cosas diferentes. Y en ese aporte de cosas diferentes es probablemente donde se integra ya la, el, el impresionismo pues, con el fundido de los personajes en el paisaje, con la, con la utilización de, lo, de determinados recursos fotográficos, como es el desenfoque, la profundidad de campo, etc. Y eso es lo que Pinazo está incorporando ya desde un primer momento a su, a su obra. ¿no? Yo creo que es bastante patente en alguna obra que, que cierra su ciclo vital en, en Italia y que enseguida empieza a transformarse en cuanto vuelve a Valencia. Valencia, ¿no? Uh -huh. Si volem, ¿no? Eh, Més o menos ya me analizado eh, como... quiénes son las influencias antes de Vindre Italia, ¿no? Y como, como a poco a poco para formarse una vuelta arriba, torna a Valencia, digamos, una de las consagraciones es que comienza a ser ya pintor de, fins de, de monarques. Bueno, eso tardará. Eso tardará. Eso tardará todavía. Tardará un, un tiempo, ¿no? Yo creo que él vuelve en el, en el 80. Eh, eh, hay una vinculación, yo creo que muy temprana con Godella, es decir, la casa la compra en el 87, siete años después. Pinazzo tiene 47 años, pero hay cuadros fechados en Godella en el 83, por lo tanto, enseguida a la vuelta de, de, de Italia, enseguida se vincula con Valencia. Y en aquel momento yo creo que empieza, bueno, pues tiene la. Eh, eh, hay algunos momentos muy difíciles en para la ciudad de Valencia, hay un momento durísimo que es 1885, es el peor la peor epidemia de cólera, es decir, que incluso se llegan a, a cartografiar todos los muertos que se van produciendo en la ciudad para, a partir de esas cartografías, intentar averiguar dónde están los focos de, de contaminación del cólera. Pinazo para eso va a ser un episodio para él muy duro, porque había perdido a su madre, a su padre, a, su, a la segunda a mujer de su madre y a todos. Y entonces es cuando se, eh, se conoce a un banquero, Chamandreu, Andreu, y se van a vivir durante una temporada larga a Villa María, ¿no? Pero claro, ese momento significa que Pinazo ya, ya tiene un, un, un elenco de conocidos de, uh -huh. de alto nivel económico, por lo menos en la ciudad. Hombre, ya cuando en la segunda época de Roma ya ja es FA con un poco, pero per los cuadres que el Guardadíes, el, el Suldis Moments de Jaume I, el Conqueridor, digan que ya ja son. Es el, el, el FA en, en forma gran le envía a Madrid a un concurso nacional y cree que, que guaña la segunda medalla sí, sí, sí. y por eso el, el original está en, en el Prado que cree que mm -hmm. ahora vendrá claro, sí. Pinazo después de moltísimos años guardado, guardado en un en magatzem ya vos meses arriba en el 81 y el veus que ingresan los Rapenat ingresan la Teneu Literari y es, es, se en va a viure a la plaza Cisneros que digan que está sin minus del barrio de Morvedre, pero ya está Intramus, cuando en través de el Torres Serrans, ya está, sí. está allí en la, en la Plaza de Y comienza también, no sé en quién año, si es avance del, del cólera o no, pero hace a sustituciones en la raya de la Academia de Bellas Arts para donar clase. Y a través cree que un alumno, que era de Godella, es con Manirá a Godella a comprarse la casa, amb la familia de Pepet, de Marco, de. Eh, sí, sí, Antonio, el, Antonio Marco, Antonio, el de Black, Antonio, eh? Antonio Marco es el alumno. El, el, el alumno, sí, sí, el padre es Pepet. Y a, mi, a esa familia, después de los cuadres, están allí, sí, sí, sí. es una amistad que, que perdurará toda, toda la vida. Y hago, es claro, y cuando, cuando torna, digamos que ya te ser nom y comienza también a, a, a desenvoluparlo, después del hacer del cólera, que evidentemente estaba mola de morir, pero los antecedentes familiars familiares, eh, digamos que es después de Isha, el 87, cuando comienza a vinde capa cap a Godella, eh, y después esa etapa es la que yo team fosca fosca entre, entre el 87 y el els premis que conseguís a Madrid sí, en la década de 90 estamos hablando del 96 ¿no? del 87 al 96 pero uh -huh. 1890 890 creo recordar que es la decoración del d'Or, o sea que, uh -huh. bueno, yo creo que es un, un transcurrir normal de la vida de un, de un, de un pintor que, se va, que va acrecentando su, su fama, ¿no? porque es el momento de los retratos de, de los Fontanals, uh -huh. hay que pensar que, claro, estás hablando de Plaza de Cisneros pero la Fontanals es el Palau de Benicarlo que donde están Scors Valencianes ahora pero pinta los Trenor y el Palau Trenor está justo delante del, del río ¿no? el, el, al sur de las Torres del Serrán y, y, y a Chaum André. es decir, que realmente en, en el entorno muy inmediato en 150 metros de, de la plaza de Isneros, pues realmente tiene a sus Principales clientes desde el punto de vista sí, de los demás. Sí. Y también hay una exposición en el 93 en Chicago, una exposición colombina, que digo, una exposición internacional, en la cual Guastavino, que ya estaba sí. allí, el arquitecto de Guastavino ya estaba allí, eh, fa una recreación de la Yonja de Valencia eh, y per dins fa la seua famosa eh, Monta, Volta. No? Volta. volta eh, de Guastavino. <laughs> y escuadres que envían desde Valencia, creo que son a Grasot, eh, Grasot es el, el, el nombre, sí. eh, Sorolla y Benyure. Ya, si ya. Era, era un del estrés mes con de la ciudad. Y uh -huh. en esa matriz de cada del 90, cree que también animat perdón, toda la gente que le diría que había de nara a Madrid y guanyar el ser nom Comienza a enviar retrats, que era una de las grandes de especializaciones, a los concursos nacionals y guanya Noranta 99 Noranta o una sí, cosa ahí. Norantasis, Noranta que no recuerdo. Sí, sí, sí. Angel Bern guay sí. guaya tres guanya voltes o dos. dos, voltes, dos, voltes, voltes. dos voltes, ¿no? sí. Es el momento también de, la, de, la, de una consagración en Madrid, ¿no? Es decir, que en aquel momento también es, es elegido académico correspondiente de San Fernando. Es decir que realmente perciben en Madrid también, digamos, que, que hay una buena recepción de la, de la obra de Pinazo. ¿no? Es decir, siendo un pintor que no, viaja a Madrid, que no viaja a Madrid que no se instala en Madrid, pero hay una buena percepción de su, de su obra. ¿no? Yo, fíjate que es lo curioso es que hay 15 años desde 1881, que es cuando consigue la segunda medalla por el rey Don Chaume, hasta eh, 1996-97, que es cuando... Bueno, hay uno previo, que es el Nicanor, el coronel del Nicanor Pico, que es un cuadro que no tenemos lamentablemente localizado, ¿no? que no sabemos muy bien dónde está... Pero bueno, enseguida sus tres premios de esa de la década de los 90 son precisamente con tres, con tres retratos. Y ya vos al final, en el dar el premio que guañas, cuando le encarreguen que faça el, el retrato de Alfonso XIII, que será claro. bueno, el futuro Alfonso XIII, que era el euro de la corona. Mm -hmm. Sí, pero ya vos crees que le afecta una bronquitis muy fuerte. Sí, sí que... ya empieza a tener problemas de, de bronquitis fuerte debía tener bastantes eh, problemas de, de respiración, ¿no? Que cultivaba fumando okay, no bastante intensidad. En, en, ¿no? en las fotos, de, <ríe> al final de la subida, encara en el cigarrete en la, en la está más. Está típico. Típico. <ríe> sí, y pinta también, pues pinta al presidente del Congreso de los Diputados, es decir, eh, pinta al ministro de Hacienda, es decir, digamos que, que en ese momento su, las posibilidades que tenía de haberse trasladado a vivir eh, de una manera definitiva, de haber montado estudio en Madrid, pues eran, eran plenas, ¿no? Y y está esa renuncia precisamente pues por, por vivir de otra manera es decir por, por pensar en que esa búsqueda de la belleza a la que antes a la que antes aludías y precisamente por la vinculación más estricta con el trabajo no comercial etcétera pues son realmente lo que a él personalmente le interesan y le satisfacen ¿no? Y digamos que cuando ya ja comienza a agraejarse la bronquitis Estamos encontrando ya ja en los últimos momentos de, de la vida del artista eh, Podríamos decir en 1916, no que es cuando ja comienza a retirarse un poco mm. Pero a retirarse en Godella, que no quiere decir retirarse de pintar No, en no, absoluto, en no, absoluto es decir, el, eh, Sí que hay un momento que deja de pintar, yo creo que es hacia 1913 aproximadamente pero porque en el 12, es decir, de, de 1903, es, eh, creo que son los retratos de, de Romero Robledo y de Camacho, que es el ministro de Hacienda, y a partir de ahí eh, ya deja de pintar a sus hijos, es decir, es un momento también en que los hijos empiezan a casarse, etcétera y él se dedica yo creo que mayoritariamente a la producción de, de cuadros de pequeño de pequeño formato, a representar un poco la, la vida, El, también empieza a aparecer un, un pinazo más descompuesto ¿no? en muchas de sus obras, mucho más, eh, no me gusta la palabra moderno, pero mucho más dentro de plásticas más eh, contemporáneas, más cercanas a nosotros. ¿no? Y, y en ese momento eh, también hay un, una época como de indefinición, de años, ¿no? es decir son como periodos, no es que digo que sean oscuros, pero pero quizá con menos acontecimientos y por lo tanto esa ausencia de acontecimientos muchas veces nos deja nos produce una cierta intranquilidad por no saber cómo, cómo seguir, pero yo creo que él sigue sigue pintando hasta que eh, en el 12 hay como una campaña, yo creo que la gente empieza, sus hijos ya son mayores, ya están medianamente en funcionamiento, y la gente pues, empieza a percibir que Pinazo se nos puede empezar a ir. ¿no? Y entonces, antes de que se empiece a ir, deciden eh, organizar el, el 1912, que es la, la medalla de honor. ¿no? Le piden que pinte un cuadro grande, Pinazo dice que no, que sí. Yo creo que ese es un acto de valentía también por su parte. Es decir, que si me van a dar la medalla, que me la den por lo que he hecho, no por lo que pinte para obtener la medalla. ¿no? Entonces manda 32 cuadritos, como dice él, manda 32 cuadritos a Madrid y le dan la medalla de honor, ¿no? Entonces eso también es un momento eh, interesante porque él es el que escoge, bueno, ayudado evidentemente por sus hijos, pero él es el que escoge esa selección, con lo cual esa, esa selección yo creo que da muestra de cómo él valoraba su, su pintura y es importante entenderla y estudiarla desde un punto de vista historiográfico también y científico para darse cuenta de cómo Pinazo valoraba su, su propia pintura, ¿no? Mm -hmm. Y pre previamente yo Dos o tres Anjavans, eh, digamos que en la exposición regional de 1909, que claro, va a ser ex -ex exactamente de, de todos esos valores que es considerable en a la tierra valenciana, al regionalismo, eh, también le van a donar unas medallas, tanto en la exposición nacional de 1909, como en la exposición la regional, como en la nacional de 1902, y después con la, la medalla de honor de 1912. También va a ser importante, digamos, la colonia valenciana que ya había a Madrid. Eh, de periodistas y de gente vinculada a Valencia que digan que fan campaña porque perdonarle porque porque, porque el, el, el, el, el, el que se le a Pinazo y dar el momento de, de, de, de, de, de, de, de posarlo en el yo que, que, que merecía y ya en muchas cartas creguades a periodistas de Madrid y Valencia, dicho que es hora de hacer un último... reconocimiento a la carrera de Pinazo. Ajá. Lo cual también eh, yo creo que es importante, ¿no? porque muchas veces la, la visión que se tiene de Pinazo es como un pintor uraño, como un pintor que funciona aislado, ¿no? y eso no es cierto, es decir, no es cierto desde el momento en que pinta la burguesía, pinta en Madrid pues, en la, las altas instancias del Estado… Y evidentemente le dan el premio en 1912, con lo cual realmente la colonia, como tú has dicho, la colonia valenciana en Madrid le apoya, pero también recibe un apoyo local. Es decir, que en ese sentido, y hay una foto pues fantástica con, con Romero de Torres, en la que está Pinazo sentado, Romero de Torres, y no recuerdo quién es el otro pintor al lado, pues un poco como celebrando al maestro, ¿no? o sea, que en ese sentido es una persona que es querida y respetada por el conjunto de los, uh, de los artistas, ¿no? lo cual es contrario muchas veces a esa imagen de pintor uraño, de pintor introspectivo que... que con la que a veces le, le clasificamos. ¿no? Sí, además que tenía ese doble que por una banda era muy reconocido por los artistas, por, por, por, por la academia y que que emanaba en el mundo del de art perdió de alguna manera, y por una otra banda también era muy popular. El que he dicho antes de que estaba vinculado de alguna manera a los rapena durante una época de su vida, yo eh, venía de una gran amistad con John Bart y Totti que ahí, digamos que mai no va a frecuentar Moldel cercles del Valencianismo, por ejemplo al final de la suba vida también hay una foto preciosa de, de la gente del Pensatifet, la revista Fallera Pensatifet, que va a comenzar en 1912 y creo que para la de 1914 van allí también como a, a el Tribut, a demandarle que haga la, la portada. Eh, y ellos va a donar un cuadro y van a, hacer, van a hacer la portada, la van a encabezar expresamente para que, para que pudiera ser la, la portada, tot i que no estaba pensada para ser una portada, pero es con que fuera pinazo, y, y digamos que también era el respeto de esas nuevas generaciones eh, vinculadas al, al valencianismo, y también arrivaba, cosa que por ser altres pintores no, no, no tenían ese doble sándor por una banda popular y por una otra banda en, en los més mesals ya vos he hecho el pinazo, pero después Juan va a morir en 1916, creo que enseguida no sé si matéis mateis año o el año siguiente, li le en la estatua, Lifan el carrer, digan que va a haber una aclamación popular porque era muy conocido y eso, muy popular. Mm -hmm. Sobre este balanceísmo de pinazo también, ¿no? Puede ser en la su obra, sí que se ve buen con China con pinceladas, ¿no? Ya un cuadro que tú viste, yo creo que te agrada agradado mucho ver que has diversas veces, que es uno de los más que está ¿no? Hay, ¿no? Mm -hmm. Y también bueno, el tema de Jaume I, o, o en la suba época ya de Gotella también hay mucha obra que está basada en, en lo que se puso en el carrer de Gotella. Sí, la, la parte histórica yo creo que la, que la va a hacer un poco porque había de hacerla, porque era el Kelly de Manaben desde la Diputación de Valencia en el momento de la beca. Pero después de, creo que después de cuadre Jaume I ya ja no fa histórico y no le no, no agrada ese gran format, historicista, todo eso. Y no participa de eso, pero sí que es un pintor que le agrada ir a pintar, a festes festas populares. Les a mí especialmente, eso me agrada por una cuestión estilística, digan, porque eixos, la manera en que están pintadas me agrada molt. Eh, pero pero vaya que sí, que hi era molt, molt proper a la gente y la segua elecció de Vindre a Godella y viure como un mes a las familias de llauradors que veo claramente en las cuadras también, vivían prácticamente junes, pues entonces es un poco un, un reflexo de, de la segua personalidad y de la segua proximidad a la gente. Mm -hmm y que muchas veces es decir para hacer eh para hacer evolucionar su pintura o para o para eh, expresar lo que él quiere a través de la pintura, pues no necesita grandes temas, es decir, que la mascleta, que es algo que bueno, pues en, en Godella, ¿cuántas mascletades hay al año? Pues un fum, ¿no? Es decir, que hay un montón, o las fiestas la salida la salida de misa de, de, de Godella, en el que empieza a mezclar el trabajo con la espátula, el trabajo con el pincel, lo que desenfoca determinados aspectos el que te va mostrando como eh, los hombres se quedan fuera, son las mujeres las que salen de la iglesia, las luces en segundo y en tercer término, así que de un cuadro de una composición prácticamente que va buscando la abstracción es decir, no está está vinculado al objeto por lo tanto nadie puede pensar que, que aquello es abstracción porque la, la desvinculación con el objeto no se ha producido y por lo tanto la abstracción como tal no existe ¿no? pero sí que hay una, eh, hay una cierta eh, ...simplificación de la forma y esa simplificación de la forma pues muchas veces la, la utiliza para, para plasmarla gráficamente por lo que utiliza la espátula, es decir, utiliza elementos de menor concisión gráfica, ¿no? Y eso lo hace con una salida de misa en la que aparecen en el último término la puerta de la iglesia, las luces en último en segundo y en tercer plano, y por lo tanto ahí está utilizando muchísima de la tradición que está y de las maneras de pintar que, está, que tiene Velázquez, es decir, que, que incluso en, en esos cuadros de apariencia popular tan, tan sencilla él está eh, integrando todos sus conocimientos plásticos, integrando nuevas maneras de pintar, y sin embargo la referencia es ni siquiera una fiesta, es decir, es un acontecer diario. Es decir, a mí no me gusta y, y de denostro la palabra costumbrismo, no porque el costumbrismo siempre habla del estereotipo y él está hablando de, de la costumbre o de la manera de actuar o de la manera de vivir que, que hay en, en Godella, pues porque es el municipio por el, que le, por el que ha optado, no por un tipo de costumbres, por una manera de relacionarse con la gente y de meterse dentro de ese de ese marco social ¿no? es decir hablabas antes de la Casa de la casa Marco no la cantidad de cuadros que hay de, de Pinazo en el Corral de Casa Marco con los pavos y otra vez con los planos de luz uno detrás de otro es decir los, los dibujos del año 13-14 de los personajes de Godella en el horno, las elecciones es, decir, es, es, es saber sacarle punta a aquello que tienes a tu alrededor ¿no? sin necesidad de, de, de construir un gran escenario para para demostrar tu calidad como pintor o como investigador plástico, ¿no? Uh -huh. Y sobre este, conforme avanza, no puede ser capaz técnicas más impresionistas y, y todo eso. Eh, ¿Me son eh, la, la relación de Pinazo a los pintores más jóvenes con con va a ser o la influencia que va a tener? ¿eh? Pues eso, eso eh, evidentemente, hay, yo no, no, no es un tema que haya estudiado eh, excesivamente y no puedo dar demasiados datos. ¿no? Eh, es evidente que, el, eh, que las generaciones que en aquel momento, que, que le, la exposición que hay en el movimiento ahora, se llama del, del Ocas de los grandes mestres a la juventud artística valenciana, ¿no? que es un movimiento que empieza en 1916, precisamente el año en el que muere, en el que muere Pinazo. Obviamente todo el, el germen de la nueva generación es eh, plásticas de los artistas eh, conocen a Pinazo, valoran a Pinazo. Y lo que pasa es que también eh, en, hay otro gran maestro, que es eh, que es Joaquín Sorolla, y hay como una no cierta conformación, pero sí que hay como caminos que van a veces, que son paralelos, a veces convergen y a veces eh, divergen. ¿no? Yo creo que eh, ahí hay un trabajo todavía por explorar, por, por evidenciar quién hace un seguimiento más estricto de la obra de, de Pinazo y quién a lo mejor pues eh, prefiere los caminos trazados por Sorolla, que bueno, pues, eh, como hemos dicho antes, pues son caminos probablemente de un reconocimiento más... Eh, más inmediato ¿no? y, por lo tanto, de una, de una mayor fertilidad económica. ¿no? Y yo creo que ese trabajo está por hacer y la exposición que hay en el MOVIM en este momento puede ser un buen cauce para, para empezar a indagar sobre esos, sobre esos temas. La uh -huh. exposición del MOVIM que ya está en marcha y que hasta el 7 de octubre podremos visitar. Y digamos que en este empinazo que estamos celebrando ahora, a banda de esta exposición que acabará el 7 de octubre, ni en moldes otras que entre septiembre y octubre van a inaugurarse. A principios de septiembre se inaugura una en el IBAM, que es eh, Pinazo, no me acuerdo el título, pero es Pinazo y la Modernidad. Pinazo, es decir, es, es una exposición que más allá de cuestiones estrictamente formalistas, lo que hace básicamente es eh, contrastar la figura de Pinazo con la colección, con la colección del IBAM, es decir, con el, eh, con el las expresiones de, más contemporáneas de arte que, que están eh, custodiadas o que pertenecen a la colección del IBAM. ¿no? Lo cual va a servir también un poco para eh, ver de qué manera hay caminos, en la línea de lo que preguntabas antes, caminos ya trazados o caminos eh, intuidos por Pinazo, no digo trazados, ¿no? caminos intuidos por Pinazo que han seguido o no, pero que ahí están. Y luego hay dos exposiciones eh, muy importantes o, dos, o una exposición con dos sedes la que se va a realizar en el Museo se realizará en el museo de Bellas Arts, que es el Pinazo y la Gran Tradición, contrastando precisamente el, la obra que Pinazo conoce en el museo con sus autorretratos. Pinazo es una persona que gusta de autorretratarse, tiene hasta 14 o 15 autorretratos, creo que vamos a conseguir que vengan unos 12 aproximadamente, y veremos sus autorretratos junto a la obra de, de Velázquez, junto a la obra de Rivera, junto al inquietante retrato de Valleu de Goya, a ver cuánta inquietud supo trasladar Pinazo a sus cuadros. ¿no? Es decir, esa inquietud que él leía en, en Valleu. Y eh, veremos a Santa Mónica también en el Museo de Valles Arts y luego veremos cómo... Eh, cuando el modelo es exigente, es decir, cuando ya no eres tú tu modelo, o tu mujer o tus hijos, sino cuando el modelo ya es alguien que paga. Y ese es el, el cuadro que vamos a ver, que se va a ver en, en la exposición de bancaja, como Pinazo re, retrata a, a los demás, ¿no? Y verá para que se vea si eh, realmente esa influencia del, eh, del comitente es tan fundamental como para modificar la obra de Pinazo o todavía queda... Bueno, pues es una investigación que yo creo que es interesante, una propuesta que es interesante para ver si queda, queda suficiente Pinazo como para ser reconocido en esas, en esas obras. Y el de John primero un Podren Borel, que me interesa como medievalista. Sí, sí, sí, sí. sí, claro, claro. sí, sí, sí el, la verdad es que, eh, bueno, el... Eh, es un cuadro difícil, pero es un cuadro que mide tres metros de altura, con lo cual con el marco y la caja se ponen tres metros y medio de altura no hay muchos camiones en los que quepa un cuadro de esas dimensiones y, eh, y además eh, los conservadores y los restauradores de los museos son muy exigentes e impiden que el cuadro eh, viaje tumbado, en este caso si viajara tumbado pues aún sería más difícil, pero, pero a lo mejor una caja de tres metros es más fácil encontrar que un, que un gálibo de tres metros y medio ¿no? y el, entonces el cuadro pues, tiene unas condiciones de transporte complejas también hay que decirlo que el, el Prado, el Museo del Prado eh, ha sido generoso en su planteamiento, es decir, ha exigido, como tiene que hacer, eh, unas condiciones especiales de transporte, pero no ha restringido en ningún momento ni ha puesto dificultades para que ni ese cuadro ni todos los que se le han pedido puedan viajar a Valencia en el próximo, en el próximo octubre. ¿no? Va a ser interesante porque además eh, he leído recientemente que Pinazo pinta primero el cuadro de del grande que el que el de la diputación es decir que retrasa el pago de la diputación que es el cuadro de uno y medio por dos el que está en la diputación retrasa precisamente le pide permiso a la diputación para acabar el grande para enviarlo a la exposición nacional o sea que, que eso que dicen que es una secuela y bueno en todo caso a lo mejor habría que ver cuál es la cuál es la secuela no la precuela y la secuela ¿no? un Espodrabore, el el, el el Museo de Bellas Artes el Museo Bellas Artes ah, sí, sí, ah, sí, sí sí sí allí están los, los retratos y los otros retratos una sección y otra sección sería el gran cuadro del Jaume I con todos sus bocetos, que Pinazo hace un montón de, de estudios precisamente para ese cuadro, los dibujos además, y el cuadro de Santa Mónica, que es, digamos, el primero y el último cuadro de historia de, de Pinazo. ¿no? Si sí, volviera, también podrían hablar del Seu dos Fis de José de Ignacio, un pintor y alto escultor ¿no? que también, también fueron figuras destacadas de la Valencia. Sí, José es el, el hijo mayor, José es el. El autor de Floreal eh, es, eh, digamos, que, que evoluciona enseguida desde la pintura de Pinazo a una pintura de un corte más uh, simbolista, regionalista, y acaba haciendo un cuadro bastante muy interesante, que es eh, Nosotros, que realmente es como una evolución. Él pinta Floreal en 1915, en 1915 consiguió una primera medalla en una exposición nacional, y pinta Nosotros, que es el mismo cuadro, es decir, los mismos personajes, que son él, su mujer y sus dos hijas, pero casi, pues, casi con 20 o 25 años de diferencia. ¿no? Un, han bajado muchísimo los colores, ha bajado muchísimo el marco, el marco referencial, ha eliminado cualquier connotación de carácter eh, regionalista, podríamos, podríamos decir. ¿no? Y ese cuadro es precisamente un, encar un encargo de, de Harcher Huntington y está en la Hispanic Society en, en Nueva York. ¿no? Y realmente es prácticamente el único cuadro que hace José Pinazo. A partir de ese momento muere, y creo recordar que muere en el 33 aproximadamente. Y bueno, muere pues con 33 y 21 con 56, 57 años, o sea, que muere en un momento en el que además eh, muchos artistas empezaban a ver en muchos artistas jóvenes empezaban a ver en él a un a un gran maestro que había sabido evolucionar y que había sabido, yo creo que que trasladar esos años en los que probablemente el arte en Valencia y en España estaba un pelín perdido, ¿no? Que, o, que, o que estaba demasiado vinculado al, al formalismo y, a la figura, y al figurativismo y, por lo tanto, eh, las generaciones nos, nosotros, mucho más jóvenes, que en aquel momento, pues, estamos valorando mucho más expresionismo, cubismo, etcétera, pues, nos cuesta mucho toda, o nos empieza a costar o nos costaba eh, valorar el arte figurativo. Yo creo que eso es algo que también se está empezando a reivindicar, afortunadamente ahora, el arte que se produce en, en aquel momento. ¿no? Eh, José Pinazo, por otro lado, se desvincula de, de la casa familiar, se desvincula de Godella y eh, bueno pues la colección que se conserva en la Casa Museo pues es una colección de, de primera época muy, muy limitada. Sin embargo, de Ignacio Pinazo, del escultor, es una persona más, yo creo que está mucho más vinculado a la, a la realidad, que tiene una gran capacidad técnica, pero tiene una menor capacidad creativa o menor capacidad de innovación y se mantiene siempre en parámetros muy muy clasicistas. ¿no? Hay momentos difíciles, también en el 15 se, se presenta, con una obra interesante, que es el Saque, que es el jugador de, de pintura valenciana, que se conserva en la, en la Diputación de Valencia. Pero a partir de ahí, como no consigue la primera medalla, eso en él lo interpreta pensando que tiene que cambiar de manera de expresarse y yo creo que se pierde en, en cierta manera. ¿no? Luego pues eh, sufre todas las consecuencias de, eh, de la guerra. Después de la guerra se tiene que poder hacer de una manera muy intensiva pues, a reponer todo el arte sacro que se había ido destruyendo, etc. Y realmente... A veces sientes que que nunca ha tenido el hálito creador que ha tenido el padre, ¿no? Y el abuelo, mi abuelo Ignacio Pinazo muere Martínez muere en 1900 en 1970, ¿no? De él sí que se conserva pues de nuevo todo lo que como escultor hace, se conserva en la Casa Museo, se conserva en sus conferencias, el profesor de dibujo, pero también eh, participa en algún momento en algún comisariado importante de exposiciones de arte español en Londres y en París, eh, trabaja con misiones pedagógicas cuando vive en Albacete, es decir, que bueno también tiene un afán divulgador y un afán de eh, didáctico sobre la profesión de dibujo importante, pero bueno, pues eh, es. No, no todo el mundo tiene que ser Pinazo Camarlane, no todo el mundo puede ser Pinazo Camarlane. ¿no? que a veces las comparaciones enseguida son bastante odiosas en ese sentido porque pues bueno, porque no, no estamos hablando de niveles parecidos en ninguno de los dos casos no con Pembrole tenemos un un Pinazo un final de y que se agarraba también a 2010 en no? plena de exposiciones Sí. Tenimla la permanente de la Casa Museo, de podemos ver eh, la obra, digamos, menos comercial de Pinazo y también... Sí, la, en, en el set el y en el 17 será difícil, ¿eh? porque hay muchas obras que van a estar en el IBAM y en el Museo, uh -huh. etc. ¿no? Y lo, lo que pasa es que sí que hay alguna... El, la Diputación de Valencia está eh, organizando una exposición eh, itinerante, que se inaugurará, probablemente, se inaugurará en Godella, probablemente a principios del 17, y que luego recorrer, recorrerá, perdón, los principales lugares de, de, de la provincia, ¿no? es decir, aquellas salas más, más significativas, con más alcance, las capitales de comarca, etcétera, y que, bueno, pues eh, yo creo que, que precisamente es Pinazo y el territorio, es decir, como Pinazo pues, se vincula a los distintos territorios, aunque a lo mejor solo, solo se, se centra en el, el Nor y en el Horta sur ¿no? pero en cualquier caso es su manera de vincularse al territorio, que yo creo que es una manera también importante para que la, las gentes de las distintas comarcas valencianas pues conozcan de cerca la, la obra de Pinazo y no a través de cartelones y de reproducciones eh, como si fueran ciudadanos de segunda. ¿no? Yo creo que eh, nada más lejos de su manera de, de trabajar y que, que Hacer ese tipo de exposiciones. En este caso, yo creo que la, la diputación ha, está, ha comprendido perfectamente el, el mensaje de Pinazo y, y quiere eh, llevar a Pinazo a, a los principales sitios. Y luego hay otra exposición prácticamente final, que es eh, Pinazo y la fotografía, que se hará en la, en la NAU, en la sede antigua de la Universidad de Valencia. Eh, Pinazo tiene una. Es un gran coleccionista de fotografías, muchas de ellas adquiridas en, en Italia, por lo tanto anteriores a 1880 y que tienen importancia porque son los años de fundación del Estado, del estado italiano. Luego esa colección de, de fotografía pues, resume cómo era la Italia. Que, en la que se funde, en la que, se, que se convierte en estado ¿no? Y aparte de luego como completa de su colección en, en Valencia ya, Pero bueno, yo creo que tiene ese interés precisamente pues Hay muchos, yo creo que todos los artistas Todos los grandes fotógrafos italianos Están en la, en la colección de Pinazos Es una investigación que estamos llevando a cabo en este momento Y a banda de eso, como antes Tenemos eh, la obra digamos, más comercial ¿no? De retras de, de Borgesia Valenciana Que la tendremos a la Fundación Bancaixa y la gran exposición que prepares al Museo de Bellasas, que Ana Matixer es también el director del museo. provisional, como todos los medios dicen. Se encargan días y día no de, de, de repetir. ¿no? Sí, bueno, ahí es... Eh, yo creo que sí que va a ser la exposición en la que... Él... El, el, el museo yo creo que es el marco adecuado para que el cuadro del rey de Injaume, pues eh, pueda venir en, en condiciones y tenga pues, eh, la presencia que merece. ¿no? Un cuadro que, como decía antes Vicente, pues, eh, nunca ha estado expuesto en Valencia, porque realmente desde que se pinta y se va a la exposición nacional tampoco sabemos a ciencia cierta dónde lo pintó porque no creo que en la casa de, en la, casa de la plaza de diseños no. cupiera de altura, ¿no? o tenía que pintarlo enrollado casi para, para dar de sí, y desde el momento en que el cuadro se va a la exposición nacional, nunca, nunca ha vuelto a Valencia. ¿no? Estuvo tiempo expuesto en el Museo de Zaragoza, cuando el Prado es, es propiedad del Prado, cuando el Prado recupera todos sus fondos dispersos, eh, se lo lleva a Madrid, y yo creo que nunca estaba expuesto en Madrid, por lo tanto... Uh, es un cuadro desconocido prácticamente para todo el mundo, ¿no? más allá de, de la consulta que podamos hacer a través de la fotografía. En ¿no? 25 años después, Justos Indra sí, a sí, Valencia. Sí, sí, sí. Ve, Downs, yo en, en, creo que pueden tancar a la entrevista no? en, esta, en esta anécdota que, i, que está bien y de hecho convide a la gente que visites nuestros museos, pero antes de tancar la entrevista, una pregunta para Vicente. Eh, Parlans un poco sobre la relación de Constantí y John Aquí Pinazo también va a hacer un retrato o un pareid como a mínim. Y hecho que no podemos decir que fuera precisamente un miembro destacado de la Bolsa valenciana. Sí, la, la teóga credencia valencianista te de lata. Sí, no, la cuestión está en que mm, eso, en las investigaciones que Stegkifent ara sobre el sinísis de Pinazo eh, he trobat un article posterior, no sé si de Ricard Ballester, de un periodista del Sanxvint que ella explica, eh, Joan, la figura de John Bart y todas, el, todas las conexións que tenía, que él era, como ha dicho Sconewood, es John Bart era uno de los, eh, de los CAPS de la Juventud Republicana Federal, y en el año 68, y, y, y Pinazo también, güera, que esa es la dada que yo no había visto en, en Capal Trelloc, eh, y de ahí ve la, seua, la seua amistad. Y de hecho, cuando después de que Pinazo se, en va, se en va a Roma, en tornar, ella enseguida entra en los Rap penado, y continúan los Rappenat, sente el director de la sección de pintura, Fins que Lombard mor en 1893. Y en la entremich, cuando Lombard funda Loronella, una sección de los Loronella, digan porque Lombard es poc decebut, porque lo penat sido, está un poco de ese eh, boot, rap Loronella está en Capitán Ejat, pero es conservador, y FA una cosa más progresista, Loronella, eh, Pinazo será la segunda autoridad de Loronella, será el director, el presidente será Lombard y el director será Pinazo. No saben resmes de tu tayshot, saben que John Bart te dos cuadres pintas por Pinazo y con tu 10 eh, eh, John Bart era una persona con dificultades económicas, tiene dos cuadros de, de, de Pinazo, digamos, que eso evidencia que eran mola mix. Es un, es un fil del cual estirar y veremos si ya resultas en las propias semanas. Molve, ¿no? Tení mi exposición, investigaciones a descubrir. Eh, Pueden decir que necesito un programa redo y resmes eh, reiterar el nuestro incremento a nuestros convidados y, y esperen que la gente continúe sin en la represa. Muchas gracias. Gracias. Escoltes. Un programa de la Xarxa de Emisores Municipales Valencianes.